Bienvenidos Nicotecnianos, vamos a hacer ahora un ejercicio de fotomontaje Yo le voy a llamar llam, eh, a, la, a esta obra, a, esta, a este montaje, le voy a llamar Sentado en la galaxia, creo que podría tener ese nombre, sería interesante Así que vamos a iniciar, acá en Photoshop, lo que voy a crear es un nuevo proyecto Y voy a crear un formato con el modo de Insta Story o la historia de Instagram Acá hago clic para que se pongan los los detalles de, del proyecto acá, ¿sí? le puedo poner eh, ahí, acá está, prefiero este porque la imagen justo da así alargada, acá en el proyecto podría ponerle sentado en la galaxia, para este caso, bueno, como está todo esto acá igual lo mismo, así, crear y listo, acá tenemos el documento, para este caso les voy a dejar las imágenes para que puedan usar, pero tengan en cuenta que podrían sacarse, sacarse una foto ustedes mismos y, y reemplazarse en vez de ser la persona que vamos a usar en esta foto, hacer la misma foto ustedes. Lo importante es que la foto que saquen trate de tener como la misma perspectiva. O sea, que la foto esté sacada del mismo punto que la persona tenía la cámara de fotos, sacó la foto. Eso se llama perspectiva, más o menos, para que tengas una idea. Igualmente, hagamos esto de ejemplo y una vez que lo hagas vas a captar la idea. Bien, vamos a usar tres imágenes, así que las voy a colocar, voy por la primera. Primero vamos a usar el fondo, eh, el fondo, fondo, fondo, acá la galaxia, vamos a usar galaxia, ahí está, galaxia, vamos a esperar que cargue, y acá tenemos la imagen de la galaxia, yo voy a ubicarla como por acá, y voy a transformar desde estos controladores con la tecla shift, acordate en mi teclado, estiro, como para que lo haga proporcional, lo acomodo más o menos por ahí, y ahí me gusta, así que le doy ok. Como esto va a ser el fondo, no va a tener mucha más relevancia que esto. Así que ya está. Con esta parte terminé. Para asegurarme de que no voy a andar eh, retocando esta imagen, le pongo un candadito, que es esto que está acá. Que lo único que le digo es, por favor, cuídame esta imagen, esta capa galaxia. Que no la voy a utilizar más. Así que, quédate ahí con el candado. Ya está. Listo. Terminamos con esa parte. Vamos ahora entonces a traer otra imagen que se va a llamar ventana, esta ventana mira ventana la traemos ahí se va a colocar y lo que vamos a hacer con esta ventana así como está ok, porque lo voy a, que voy a hacer es recortarla, así que me voy a acercar un poquito por acá y mira lo que voy a hacer, lo que necesitamos hacer es hacer un recorte de toda la ventana, así que te dejo unos segundos para que pienses vos qué herramientas utilizarías para cortar esta ventana pensalo, mientras tanto yo pienso con vos y digo bueno a ver es una ventana cuadrada, ¿sí? Eh, no tiene por ahí tantas formas difíciles de recortar ni nada. Bueno, así que lo que yo usaría, podría usar mi. Mira, las opciones serían lazo poligonal, ¿sí? Con el cual yo haría todo así, una forma de lazos y todo, bueno, bien hecha en realidad, no como hice yo, escape para no seleccionar esto, todo con el teclado, ¿listo? O podría utilizar también el eh, selección rectangular, así que trazaría como una forma, primero así, después otra forma así, y podría ir cortando, esa es buena, esa es buena, lo voy a tener en cuenta, o si no, podría que otra usar, a ver, eh, la pluma, la pluma es muy buena para hacer, pero qué sé yo, me parece, no, tan, no tiene tanto detalle, así que mira, yo que voy a usar, y de hecho aprovecho como para eh, ver diferentes herramientas, yo voy a usar selección rectangular, ¿por qué no? voy a asegurarme de mis opciones, calar está en cero, de las de acá voy a elegir la primera que lo que digo es que haga de a una selección por vez, ni que sume, ni que reste, ni que nada que me haga de a una, después vamos a ver y voy a colocarme lo más cercano a este puntito de acá arriba de la ventana y voy a trazar una selección hasta más o menos por acá abajo a ver ahí, ahí puedo andar, inclusive tal vez la sombra, ahí está tengo mi primera selección hecha. Ahora me voy a acercar. Acordate que para acercarte tenés el zoom acá. La, la, el, el iconito de zoom. Que con este te acercas o te alejas. O si no. Para que agarro la herramienta de vuelta de marco rectangular. Acá está. Y sin o si no. Como yo prefiero con el teclado. Con la tecla alt en el teclado. Y con la ruedita del mouse. Entras y salís. Eso me resulta más rápido. Más sencillo. Fíjate. Tengo mi primera selección. Vamos a analizar qué hicimos. A ver... De este lado está bien, de este lado, de este lado quedó, le faltó un poquitito, así que fíjate lo que voy a hacer para que analizo acá. Mm, sí, sí, bueno, está bien, así no, no está mal, quedó un poquito de como que le falta, pero, eh, uy, uy, la corrí, mira, corrí la selección, pero será, mira, voy a tocar acá en mi panel de historial este, ves, lo último fue mover selección, acá el anterior, ahí está, ahí volvió para atrás, listo, corregido. Bueno. Eh, listo, quiero el marco El marco que está acá abajo ¿Cómo lo voy a hacer para seleccionar? Bueno, mira, voy a agarrar la herramienta esta De sumar selección, acá Tenía esta, ahora voy a tocar acá, esta la segunda Toco acá, clic Y ahora añado selección, no se me va la que tengo Sino que añado, así que hago clic acá Clic, arrastro Y trato de agarrar lo más que puedo, lo mejor que puedo Hasta ahí, ponele Bueno, está media torcida la ventana, me estoy dando cuenta ahora ¿Ves? Esta parte la agarró Pero esta parte no la agarró bueno, vamos ahora a elegir por partes. Vamos por partes, decía Jack el Destripador, decía por ahí. Bueno, chiste malo, chiste de los 80, no se preocupen. Me entiendo yo solo. Bueno, acá este pedacito hay que seleccionarlo, así que seguimos con esta misma. Sí, Agarramos acá, clic, arrastramos y tenemos este pedacito también. Genial. Ahora, esto que está acá no nos sirve. Hay que eliminarlo de alguna forma. ¿Qué herramienta usarías vos? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y el ganador es... Y yo usaría selección poligonal. ¡Din, din, din! Quedemos para él, Johnny. Muy bien. Si elegiste como yo, vamos bien. Y si no elegiste como yo, pero te sirve la herramienta, vas bien también. No hay una única herramienta para hacer las cosas. Hay un montón de herramientas para hacer las cosas. Como siempre digo, no es... O sea, las cosas no se hacen con una herramienta, sino que es uno el que hace todo con muchas herramientas. Bueno... Con la herramienta entonces ahora de selección poligonal. Que acordate que selecciona todo en recto. Voy a cambiar esta modalidad. No quiero que me seleccione o que me haga selecciones nuevas. No quiero que me seleccione cosas eh, a, a agregar. Quiero que me reste selección. Por eso tocó este de acá. Fíjate que dice diferencia. Lo que yo trace me lo va a quitar. Eso es lo que hace este tercer icono. Así que. Uy uh, toqué cualquier tecla. Ahí está. Listo. Así que lo que voy a hacer es eliminar esto de acá. ¿Cómo? Clic acá. Ah, mira, me, me, se me fue la herramienta. Ahora sí, volví. Clic acá. Clic acá. Clic ahí. Clic, clic, clic. Y doy la vuelta para cerrar esto. Y ahí se terminó de ir esa parte que no quería. Lo mismo con este pedazo de acá. Ahí eliminé. No quería esto. Listo, genial. Barra espaciadora, me muevo. Bien, tengo esta sombra que está como, como de más. Bueno, esta zona de acá, mira. Esto lo vamos a eliminarlo y después sumamos lo que está acá arriba, ¿vale? Primero... Tenemos lazo poligonal, esta tercera opción, calado en cero. Ojo con esto, calado en cero. Y voy a pinchar acá y trato de este pedazo de acá sacarlo, sacarlo, sacarlo, sacarlo. Listo, doy la vuelta. Pimba, se terminó. Ahora, este pedazo hay que incluirlo. Entonces, este que está acá no me sirve el de excluir o eh, restar. Tengo que tocar este acá en el medio que es sumar o la unión. ¿Ves? Ahora sí, activo la unión. Y ahora lo que yo seleccione se va a a, eh, adicionar o sumar a lo anterior, toco acá, toco acá y listo, trazo de vuelta la selección cerrada ahí agregué. ahora este pedazo de acá abajo está bastante molesto voy a quitarlo, así que voy a modificar de vuelta las herramientas para que decirle, este, restame, sacame o, o la diferencia ahí está, la tercera opción, hago clic acá me muevo hago clic por ahí a ver, clic ahí y barra espaciadora, toco mi teclado me muevo, o sea, se me cambia la herramienta momentáneamente suelto la barra espaciadora y vuelve la herramienta sola clic ahí por ahí, más o menos, ahí clic barra espaciadora, me muevo sigo, clic ahí y listo, lo de abajo no va a importar mucho así que trazo cualquier cosa eh, clic acá y ahí está, ahí se cerró la selección fíjate, nuestra selección ahora sí es muchísimo más precisa Podríamos esta zona, esta sombra negrita de ahí, podríamos sacarla. Así que me aseguro, tengo el poligonal, restar selección, que quiero restar esta parte, este pedazo negrito que es la sombra. Y voy a pintar desde por acá, o, o seleccionar clic acá, clic acá, clic, clic, y voy subiendo. Barra espaciadora, se me activa la manito, la herramienta manito, ¿ves? Y me puedo mover, suelto la manito y sigo teniendo la herramienta anterior. Es muy útil eso. Ahí está. Yo estoy como muy cerca con el zoom. Vos fíjate si te conviene estar tan cerca o más lejos. Ahí está, mirá. Parezco Spider-Man, subiendo. Spider-Man, Sp ahí está. Ahí llegué. Listo. Voy a intentar alejarme. Toco el Alt, la tecla Alt y la ruedita del mouse y fíjate que puedo salir o acercarme con el zoom. O sea, por más que tenga una herramienta activa, puedo combinar las otras. ¿Ves? Ahora me acerco el Alt y la ruedita. Ahí me acerco. Uno con el principio. Y ahí está. Se terminó de deseleccionar. Está genial esto. Lo que necesito hacer es eh, copiar y pegar esta ventana. Podría o crear una máscara o hacer una copia. La verdad que lo que vos quieras va a estar bien. Yo en mi caso voy a preferir copiar y pegar. Porque la pared amarilla en mi caso no me interesa mantenerla. Si me, si me interesase mantener Lo que es el fondo Le Uso una máscara Como por si lo quiero rescatar de vuelta Bueno, lo traigo con la máscara Pero no, máscara acá no Solamente vamos a editar Copiar, editar Pegar Verifico acá mi panel de capas Ahí tengo todo, buenísimo Entonces vamos a ver Ahí tenemos bien copiado Así que la, la, la imagen Acá está de ventana, la podemos eliminar nuestro cesto de basura, ahí, plim, se fue. Y nos quedamos con la capita de ventana. Y a esta le podemos renombrar, le ponemos ventana. Ahí está. Galaxia ventana, ahí está. Me alejo un poco con el alt. Acordate, alt y ruedita. Y la remeta mover, lo reposiciono por ahí. Lo vamos a dejar ahí momentáneamente. ¿sí? Le saco el ojito por el momento. Y ahora vamos a traer nuestra tercera imagen. Así que archivo. Abrir y colocar. Vamos a buscar acá el muchacho sentado en la pared ahí coloca la imagen este tamaño va a estar bien no me resulta malo, así que voy a darle acá arriba al ok, ok, ahí está y esta imagen tenemos que recortarla, así que yo, mejor dicho, podría preguntarte qué herramienta usarías, pero la verdad te la voy a decir yo porque si no, se nos va a complicar podríamos usar, mira, podríamos usar una que se llama, acá, selección rápida pero está es muy particular, es para el tema de, del, del cabello Que lo vamos a ver la última clase como herramienta adicional En este caso vamos a poner nuestras habilidades en práctica Y vamos a usar, sí señor, damas y caballeros, la pluma Así que, preparados, listos, ya Vamos a, a agarrar la pluma acá Y vamos a hacer el procedimiento más importante que existe ¿Qué cuál es? ¿Cuál? No escuché ¿Cuál? <risa> bueno, no Seguramente no es el que yo estaba pensando. El procedimiento es guardar el archivo. <risa> Algo que nos tenemos que acostumbrar muchísimo. Siempre guardarlo así. Guardar como PSD. Le ponemos... Ah, ya tenía nombre sentado en la galaxia. Así que solamente... Listo. Le doy acá. Guardar. Y se guardó con el nombre de archivo que le puse al principio. Fíjate. Con la pluma lo único que vas a hacer es... Acercarte bastante y empezar a trazar. Puedes hacer muchos puntos como estoy haciendo yo. ¿Ves? Te vas acercando, acercando, y en la parte en las que hay como curvas, mira acá no hay tan una curva, pero acá arriba sí un poquitito haces clic y arrastras y se genera una curva ¿ves? esto igual lo vimos en la clase anterior si haces solo clic se ponen los puntitos mira acá hay un cordón, voy a tratar de respetarlo esto es más bien redondeado, así que hago clic y arrastro, ¿te das cuenta? y lo mismo, si querés acercarte más o alejarte, clic eh, perdón, si sí, tocas el alt Y lo reedita el mouse Y simplemente te alejas Ves, acá clic y arrastro Fíjate que yo estoy seleccionando Como parte del pie Si, ¿Sí? es como que No voy tan al borde del pie Porque no quiero que, que, me, que se vea tan así lo, lo, lo blanco eso del fondo Como apenitas un poquitito del pie ahí Y ya está Por acá, intento respetar por ahí va acá un poquito de forma y así toda la pierna así que eh, mientras estás no sé haciendo lo que estés haciendo mírate cómo lo hago yo si no adelanta el video aunque te vas a perder todos mis chistes malísimos que yo lo voy a hacer podría parar el video y podría eh, hacerlo rápidamente pero no tendría sentido porque pensarías que seguramente hice alguna trampa <risa> o algo así y no, no, mentira, no. Prefiero que, que veas cómo lo hago porque soy ser humano. Aunque pienses que soy extraterrestre de otra galaxia. Yo también lo creía, pero no. Entonces me puedo equivocar. Y de hecho me equivoco y me equivoco un montón. Es más, hay veces que tengo que grabar el video un montón de veces porque me equivoco tanto. Que es lo bueno. Porque equivocándote aprendes también mucho. O el doble. Ya te lo he contado eso. Bien, acá trato de seleccionar acá. Me acerco en esta parte porque, fíjate, uff. Me acerqué tanto que se nota el pixel. Así que trato de más o menos estar a una distancia que me sea útil acá arrastro un poquito trato de más o menos seguir la, la forma esta imagen está sacada de internet la última clase te voy a mostrar sitios de internet en los cuales podés conseguir imágenes gratuitas y de pago también con muy buena calidad para hacer tus proyectos eh, porque posiblemente si vos buscas las imágenes en google tengan derecho de autor y realmente sea un problema o también tengan lo que se llama sello de agua o marca de agua y no te permitan bueno tenés como como si como si tuvieran logos o cosas en la imagen son un poco molestas déjame mostrarte un pequeño truco digamos que yo estoy haciendo esto haciendo esto y acá hago clic arrastro pero pero no para acá hago clic y arrastro y se me fue digo uy ese no era el punto que yo quería cómo arreglo esto mira cómo arreglo esto con la barra espaciadora tocas barra espaciadora y podés reposicionar el punto o el nodo, ¿ves? Donde lo querés. Solté, se queda ahí. Lo aprieto, la barra espaciadora de vuelta, lo arreglo de vuelta donde quiero. Digamos que ahí, lo arreglo ahí. No, ahí no quiero. Barra espaciadora y muevo el punto donde yo quiero. Ese es un muy buen truco a la hora de... Eh, nada, si se te fue un poquito el, el puntito este. Acordate que esta herramienta es la más poderosa. Y de hecho, esta herramienta está... Literalmente en todos los programas En todos los programas Lo que es Pluma Está, bueno, no en todos Tal vez en un 95% Es verdad Bueno, este punto no me sirvió Así que toco Control Z O acá en mi historial voy hacia atrás Y vuelvo a rehacer el puntito ¿Sí? Por ahí, ese no me gustó Bueno, voy al punto anterior Y continúo Si por casualidad ¿Te pasa que tocaste enter o cambiaste de herramienta? Mira, a ver si yo cambio de herramienta. Por ejemplo, agarro esta. Hago clic por acá. Bueno, como que pierdo la, la posibilidad de continuar avanzando con mi selección. Así que debería buscar mi herramienta de pluma. Fíjate, en este caso continúa pintando. Pero posiblemente te pasa como a mí que la pluma termina de dibujarse hasta ahí. Y si vos querés hacer algo nuevo, fíjate, te lo hace como trazado nuevo. ¿Para que vuelvo para atrás? lo que podés hacer, o tenés que hacer lo vimos en la clase pasada, es agarrar tu herramienta de selección directa agarras el último punto que hiciste ahí está, y ahora con la herramienta de pluma continúas dibujando ahí está, porque eso suele pasar mucho, tal vez, no sé te acordaste de algo, o querés mejorar algo o lo que sea, cambiaste de herramienta o tocaste alguna cosa, y perdiste la posibilidad de seguir trazando como ahora, y dices, uy, tengo que trazar de vuelta, no, no, no señor no señor Puedes agarrar el último puntito y continuar pintando. De hecho, te animo a que ahora lo hagas, como me pasó a mí, o sea, pongas el video en pausa, haga lo que hice yo y pruebes. O sea, que lo mejor que te puede pasar es que los errores te pasen ahora mientras estemos practicando y no después, cuando estés solo tratando de hacer algo y el error te pase y digas, uy, ¿esto cómo era? No, mejor que el error te pase ahora y ya después lo acordás para siempre. En esta parte trato de seleccionar esta zona de acá, que es un poco de sombra Tiene el trasero, digamos, como aplastado ahí, ahí, obviamente, porque está sentado Entonces, esta parte se ve como más chata Que cuando lo sentemos arriba de la ventana, que eso es lo que vamos a hacer Va a intentar simular esa sensación Esto tal vez es la parte más aburrida Y seguramente me dirás, pero no hay una herramienta que haga todo Y yo te voy a decir lo que te digo siempre A ver si te lo acordás Vos me decís, ¿no hay una herramienta que haga todo? Y yo te diría, no. En realidad es uno el que hace todo con varias herramientas. Acordate de esa frase porque va a ser así siempre. Bueno, acá la zapatilla. Hay algunas herramientas que tal vez eh, nos permitan hacer el trabajo más rápido que esto, pero ya sería algo un poco más... Eh, mejor dicho, nos llevaría más clases. Y la verdad que si hay algo que... Que no tenemos es tiempo No de esto, sino de todo en general Así que hay que aprovechar el tiempo en lo máximo posible Pero yo te animo y te digo que una vez que Entiendas estas herramientas fundamentales Las otras herramientas que vayas a encontrar O a descubrir o veamos en el futuro Te van a resultar más sencillas Porque ya sabes Estas herramientas que son las básicas Sabiendo lo básico Se puede hacer lo avanzado Pero no se puede hacer lo avanzado Si uno no hace lo básico como digo siempre, no puedes correr si no sabes caminar Y mucho menos si nunca antes gateaste, por ejemplo Así que acá, ahí, toco ahí Tengo que elegir la persona Y la persona es la ropa también Acá está el pantalón corto, Mira, estoy viendo ahí Ahí, ahí Algunas palabras que yo digo Bueno, yo obvio hablo en, en el idioma que se usa en esta galaxia argentino-láctea La galaxia argentina que <ríe> Cada país es una galaxia en sí misma No sé si me entienden entonces, nada, por ejemplo, sé que remera. Eh, eh, estoy concentrado, eh, por eso por ahí. No, no, me viene, no me vienen las palabras porque estoy concentrado haciendo esto. Si no, les juro que yo hablo un poco más fluido. Pero entre que tengo que hacer y pensar lo que estoy haciendo y todo eso es como que se me. Se me traba un poco, perdón. Se me, se me traba el software. Bueno, tengo que hacer control Z en mi cerebro. Listo. Eh, en Perú, ahí está. No me sale. En Perú, remera se dice polo. Sí. Eh, y campera se dice, ¿cómo era que se decía? En Perú, campera. Eh, ay, ¿cómo era que se decía? Voy a terminar el dibujo, y no me va a salir. Ay, déjame pensar. Yo me acuerdo que estaba en un negocio, le dijeron una campera, ¿una qué? Me dijeron una campera. Ah, una casaca. Ahí estaba, me salió. Casaca. Yo me quedé casaca. Bueno, Casaca se dice en Perú. Por eso cada país es una galaxia distinta. En Chile no me acuerdo. Remero no se dice, seguro que no. O Pantalón, seguro que no. Seguramente no. Por más que estemos cerca, en algunas cosas no somos tan iguales. Es lo bueno de ser distintos. Listo, bueno. Damas y caballeros, tenemos nuestra selección hecha Tres años más tarde <risa> bueno Te animo, o sea, espero que hayas practicado Lo que es la pluma, porque Es un trabajito Pero te repito, y te lo dije en la clase pasada Una vez que lo domines, ya está O sea, acá puedo cortar todo Y darte el diploma en la mano Un, un sacudón así de mano Abrazarte, decirte Sos lo mejor, lo lograste Bueno, ahí tenemos las, la, El trazado de la pluma hecho si te diste cuenta lo hice obvio con trazado, no con forma ¿sí? o sea esto lo vimos la clase pasada y a partir de este trazado que de hecho ya me quedó guardado acá en lo que es trazados vamos a pedirle que me haga una selección ok ahí me hizo la selección y esta selección es perfecta, ¿por qué? porque la hicimos nosotros, papá, la hicimos nosotros entonces lo que vamos a hacer con esto es, acá nuestra capa primero vamos a rasterizarla me olvidé de rasterizarla cada capa que traemos, fíjate, esta no quedó rasterizada, pero como no importa mucho porque es el fondo, queda ahí. Pero está así, mira Voy a darle a rasterizar, eh, solo por las dudas, ahí. Eh, de hecho me estoy arrepintiendo de haberla rasterizado. Eh, no la voy a rasterizar, mira Vamos a volver paso atrás. La voy a dejar así, ¿sabes por qué? Porque si yo la agrando y la achico esta imagen, voy a empezar a perder calidad. Entonces como la voy a estar agrandando y achicando todo el tiempo, prefiero que quede con este icono. Que yo te comenté en las primeras clases Que esto hace referencia a algo que se llama Objeto inteligente ¿Por qué objeto inteligente? Porque es inteligente Es un objeto inteligente, la palabra te lo dice ¿Y qué hace? En realidad no hace nada Cuando agrandas o achicas la imagen No pierde calidad, solamente para eso sirve Pero no podemos pintar, hay cosas que no se pueden hacer Entonces tenemos que rasterizarla En este caso, como no vamos a hacer nada más que eh, Agrandar y achicar, la dejo como, así como estaba Objeto inteligente, así que espero que también la tengas como objeto inteligente y si no tenés como objeto inteligente hiciste toda la selección ahora así no te hagas problema yo porque me di cuenta ahora, listo ¿qué voy a hacer con esta selección en esta eh, capa? tan simple como crear una máscara voy a crear una máscara y como tengo hecho esta selección lo que el programa entiende es que, quiere, eh, es que yo quiero que, que me, se me oculte todo menos lo que está seleccionado con esta selección de eso se trata, y lo vimos en la clase pasada también. Así que hago clic acá, y como tenía esa selección, ahí, mira quedó solamente esto al descubierto y el resto no. Me voy a acercar y me doy cuenta de que hay un pedacito acá de que nos faltó sacar. Así que, ok, vamos a hacerlo otra vez. Agarro lo que es la pluma esta, y voy a trazar una selección. Pero acá tengo que tener cuidado porque... A ver, vamos a intentar hacer una, una selección. Mirá, claro, mira lo que me está pasando. Mira, Cuando hago una nueva selección. O, o, o trazado con esto. Estoy viendo que está el trazado anterior. Mira, saco cal el de galaxia. ¿Ves? Está el trazado anterior. Entonces. Fa, qué problema. Voy a ir para atrás. Eliminar esto. Eliminar esto. Eliminar esto. Eliminar esto. Ahí está. Desactivo la capa galaxia para no confundirme. ¿Y qué debería hacer? Pensemos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bueno. A ver qué opción tenemos acá. Mm, mm, mm, bueno, voy a la ventana de trazados, hago clic por acá por fuera y voy a intentar ahora hacer un trazado nuevo. No me deja, pero qué macana, che. Bueno, vamos a hacer esto entonces. Voy a crear acá abajo nuevo. ¿Ves que dice nuevo? Está el cesto de basura y al lado otro icono. Este icono es que puedo crear una capa nueva para un trazado nuevo. En vez de que todos los trazados queden acá. Puedo crear un montón de capitas para trazados. Así que este pedacito lo quiero hacer en una capa de trazado nuevo. Acá trazados tengo este que es el, la parte de la forma. Que de hecho le puedo poner acá. Bueno, no me deja cambiarle el nombre. En este caso, bueno, no me deja cambiarle el nombre. No me importa. Pero lo que le quiero mostrar es que Workpath, que es el primero que hicimos, queda ahí. Listo. No lo molesto y me hago otra capita más. Y acá este sí voy a trazar acá. Vamos a ver ahí empiezo a trazar voy a trazar por ahí quiero que no quede, lo celeste no quiero que se vea así que por eso vas a ver que pincho como viene adentro de la forma de la persona tanto de la remera como del brazo ¿sí? apenas toco lo celeste, clic acá arrastro un poquitito ahí, listo este trazado lo hice en esta capa nueva, tenemos una capa de trazado, otra capa de trazado ahí le saco el ojito a la galaxia para que se vea bien tenemos entonces este para afuera y este para adentro. Los trato de diferenciar porque si no puedo empezar a hacer como un despiole. Así que con este seleccionado le digo, hey bueno, haceme la selección. Así como está así. Ok, listo. Ahí me hizo la selección. Ya está la selección hecha. Vamos a capas ahora. Capas. Vamos a ver cómo queda esto. Genial. Tenemos que borrarlo. ¿Cómo lo borramos? Muy simplemente. Me acerco acá. Bien. Para borrar esto, debería pintarlo de negro en la máscara. Acá voy a hacer un paréntesis y sé que seguramente te estás empezando a volver loco y decir ¡Wow! ¿Cuántas cosas? Bueno, si seguiste las clases 1 a 1, ya vimos que las máscaras tenés negro y blanco, el negro tapa, el blanco deja ver, eh, tenemos la selección que es donde solo me concentro para trabajar... La clase anterior vimos el tema de la pluma para poder crear selecciones perfectas como ahora. Y así, y así, y así. Entonces, si seguiste las clases, pensemos. Bueno, tengo hecha esta selección y tengo que ocultar esto que en lo que estoy concentrado. O sea, esta selección la tengo que, que ocultar. Eso que se ve, ese pedazo de imagen que se ve. ¿Cómo lo oculto? Bueno, tenés que estar obviamente parado en la máscara, no en la imagen, ves, ahí estoy en la imagen mira, quiero mostrarte esto y repasarlo de vuelta porque si hago clic acá mira, el recuadro está todo punteado ¿sí? con linitas, eso quiere decir que estoy trabajando en la imagen, pero si hago clic acá, eso quiere decir que estoy trabajando en la máscara, entonces muchísimo cuidado con esto muchísimo cuidado con esto, porque hay veces que vas a querer trabajar en el tema máscara para ocultar o revelar y resulta que estás pintando la imagen real, y eso es un gran problema, así que asegúrate de trabajar en la máscara. Por lo menos en este caso ahora. Excelente. Con la máscara seleccionada tenemos que tapar esto. Tapamos con negro, ¿no? Entonces, bueno, agarramos el pincel. Con negro. A ver si tenemos un negro puro. Ahí lo llevo hasta ahí. Negro, por las dudas. Opacidad 100. Pinto ahí. Y ya está. Se fue. Así que, seleccionar, deseleccionar. Listo. Damas y caballeros. Tenemos... Nuestro recorte totalmente perfecto Ahora vamos a activar el tema del fondo galaxia Genial Y el tema de ventana Fíjate que la ventana está distinta Está distinta Voy a acomodar eh, acá Este ventana lo voy a acomodar Por ahí Ahí está Fíjate que no quedaría mal me parece a mí No quedaría mal si lo dejamos así Mira me alejo ahí No quedaría mal Pero podría estar mejor hasta acá podríamos dejar ya terminado el trabajo, pero siempre puede quedar un poco mejor. Así que mira lo que voy a hacer. La ventana está de frente, pero el chico está como de costado. Mira, me voy a acercar un poco. Ahora ahí, ahí está, ahí me acerco. Fíjate, eh, si yo selecciono la máscara, ahí está, y toco clic derecho y le digo desactivar la máscara, me muestra todo lo que existe eh, sin esta máscara o sea la imagen real ¿ves? ahí la ves se ve toda la imagen real y lo que es ventana mira la pongo por encima y voy a comparar esto ¿ves? mira la línea en la que está sentado el chico va de acá hacia abajo en diagonal y la ventana es recta entonces esta línea que está acá es diferente a la ventana esta que está acá Entonces cuando lo sentamos ahí queda como extraño Entonces qué es lo que podríamos hacer Y podríamos hacer en este caso que la ventana Este pedazo de acá por lo menos Siga esta dirección Entonces si la ventana la hacemos como en diagonal El chico va a ser como, como que va a quedar más real De que está sentado en la ventana Mirá lo que voy a hacer Posiciono la ventana por acá más o menos ahí Le voy a bajar un poco la opacidad Para ver lo que hay atrás 70 y algo por ciento. Acá, 70%. Bajo la, la opacidad o transparencia. Listo. Y vamos a transformar esto. ¿Acordás? ¿Te acordás cómo era? Editar. Transformación libre. Este es el que vamos a usar. Transformación libre. Y desde. Uy. Pero se me fue. Editar transformación libre. Ahí está. Otra vez se me fue. Bueno. Editar. Transformación libre. Transformación libre. Uh, no. Ahora sí, hice. Toco escape y ahí cancelo. Va. Transformación libre. Este. Ahora sí. Bueno. Posiciono por acá. Me interesa mucho que esta zona... Fíjate que esta punta... Esta punta esté tocando... Eh, la línea de atrás de la pared. ¿Por qué? Porque vengo de este lado. Con la tecla control de tu teclado... Vas a posicionarte por acá. Con la tecla control... Haces clic y tiras para arriba. ¿Ves? O acá... No, acá no porque ya me hace una rotación. Bueno, si cancelo, cancelo todo. A ver, vamos de vuelta. Ahí. Con la tecla control, clic acá... Y voy tirando hacia arriba. Fíjate cómo va a cambiar... La perspectiva... De la imagen. Ya no, no, no es que está... De frente, sino que ahora sí parece que alguien tomó esta foto... Como desde abajo y de costado. Ya cambia. Y esta ventana... Al parecer eh, O sea, da la sensación que está puesta Igual que la pared esa Fíjate, vamos a acercarnos un poco Bien, acá la pared Veo que está un poco más arriba Acá un poco más abajo Vamos a estirar un poco más para arriba Ahí Este le voy a llevar un poco más para abajo Tiene que estar tocando mejor ahí A ver, por ahí, por ahí, por ahí puedo andar Mejor acá, un poquito ahí Ahí Listo, para mí ahí queda genial genial, así que eh, no sé si la correría un poquito más para acá sí, podría andar ahí más o menos, listo le voy a dejar ahí, Mira, le voy a dar que sí, ok acepto la transformación y ya está subo la opacidad listo y ahora lo que es la capa de ventana la arrastro por la debajo del chico que de hecho ya aprovecho y le pongo chico, total y la máscara tenemos que activarla así que toco la máscara, clic derecho activar máscara, ahí está entonces ahí podemos ver que está como mucho mejor la orientación o sea, algo nos pasaba cuando veíamos la ventana que estaba de frente, que como que en tu cabeza decía como sí, como que está, pero no está, como que falta algo y falta algo por la perspectiva cuando usas fotos de distintas perspectivas, las cosas cuestan que coinciden, pero cuando las fotos que usas en tu proyecto tienen la misma perspectiva o parecida ahí ya todo coincide, el cerebro como que entiende nosotros entendemos por formas, por volumen, por sombras, por iluminación nuestro cerebro va captando esas cosas y por más simples o tontas que parezcan nuestro cerebro nos dice esto es como casi realista o como que no entonces eh, ahí está la clave Mira, lo que es ventana vamos a tratar de posicionarlo para que su trasero o sea, bien dicho, ¿no? porque trasero, ¿no? esté más o menos apoyado por ahí yo calculo que ahí pueda andar no sé, a ver o ahí ahí supuestamente, ahí andaría, listo bueno, acá sí tendríamos finalizada la, la la fotocomposición de lo que sería sentado en la galaxia a partir de acá podemos trabajar con detalles como lo siguiente que le voy a mostrar ¿sí? hasta acá, fíjate, usamos un montón de herramientas básicas, esenciales, combinadas pero, mira lo que se me ocurre decir bueno, la ventana tiene como mucho color eh, tiene mucho mucho protagonismo mira lo que voy a hacer voy a crear una capa nueva y le voy a llamar sombra sombra sombra de ventana y voy a agarrar mi herramienta eh, selección eh, poligonal lazo poligonal acá está ojo que quedó con esta configuración yo lo voy a elegir la primera configuración porque si no no me va a hacer nada o sea voy a crear selecciones, no quiero restar ni sumar, quiero crear nuevas así que fíjate, voy a crear un punto acá a ver, dentro del marco de madera, punto acá punto acá punto acá bajo punto acá y punto acá donde inicié, creo, si no digo mal eh, ¿Dónde inicié? Ya me perdí, a ver, si me acerco Ah, estaba acá, justo al lado Ahí está, listo Tengo esa selección hecha, espectacular ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo lo que quiero es como que Quiero como que se haga, como que desaparezca un poco lo que está de atrás Así que con esta selección hecha voy a rellenar esa selección La puedo rellenar de dos formas, con el balde de pintura O desde edición, rellenar La voy a hacer con el balde de pintura Así que voy a agarrar el balde de pintura que está oculto acá al lado de degradado, balde de pintura, con el negro, el color negro activo, hago clic acá, y ahí se pintó. Voy a sacar la selección que me molesta, ahí está, y fíjate, fíjate que está bueno, está bueno. Es más, se me ocurre hacer como la galaxia ahí adentro también, pero no, no, no, creo que ya sería mucho eso. Podría bajarle la opacidad a esta capa, no, prefiero, prefiero dejarlo así, en mi caso prefiero dejarlo así. Ustedes háganlo como les parezca Creo que ahí puede andar bien eh... Sí, a ver, estoy pensando algunas cosas más Porque... A ver, déjenme ver cómo, cómo era la capa original de acá mm, A ver, se me ocurre hacer algo Se me ocurre hacer algo A ver, ¿qué les parece a ustedes? Bueno Me quiero concentrar en lo que les voy a mostrar Tengo esta forma hecha ¿Sí? Y yo les dije que si ustedes hacen clic en la capa y le dan clic derecho y le dicen Che, Fotopea, haceme un favor. Seleccioname los píxeles que existen en esta capa. ¿Qué hay en esta capa? Este cuadrado negro. A ver. Clic derecho. Seleccionar píxeles. Efectivamente se hizo la selección de píxeles. Mira lo que se me ocurrió hacer. Activo esta imagen. Y está el cielo ese. Está el cielo ese. Mmm... Podría, podría copiarlo, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a ver, vamos a ir a editar Copiar Editar Pegar ¿Qué me pegó? A ver Ah, me pegó algo negro, no, nada que ver ¿Para qué? Vuelvo para atrás A ver, tengo mis... ahí Ahí está mi selección hecha, ahora sí Elegí mal, activo La capa del chico, ah, porque estaba parado En la capa de sombras de ventana Me copió lo que estaba en sombras de ventana, ¿ven lo que le digo? Suele pasar me paro entonces lo que es acá. Chico, ahí está la imagen de Chico y ahora sí, editar, copiar, editar, pegar. Fíjense a ver, vamos a sacar los ojitos estos. mirá lo que se lo que copié y lo que pegué. Excelente. Este le voy a llamar nubes o cielo. Lo voy a arrastrar acá. Listo. Y la máscara esta ahora la activo. La cliqueo y la activo. Bien. Voy a activar entonces galaxia. Voy a activar ventana. ¡Eh! ¡Eh! Tiene otro color, ¿eh? Tiene otro color. Tiene otro color. Fíjate, tengo capa background, capa galaxia. Vamos a sacarle los ojitos a todas y vamos a ver cómo se compone toda la imagen. Tenemos el fondo, sí. Galaxia. Ventana. A la ventana la seleccioné y la rellené con un color negro. Ese, esta forma la aproveché aproveché a hacer una selección de esta forma para copiar la imagen original porque en realidad, en realidad me, me, me importa usar el fondo de las nubes listo, y después el del chico recortado que más que nada se ven los pies fíjate cómo queda, esta que se llama nubes, de hecho podría bajarle la opacidad para que no quede tan prendida y me ayuda mucho esta capa de sombra de ventanas que al ser negro, mira cómo, cómo, cómo hace de apoyo ¿Eh? si yo no la tengo se ve la imagen real que es la ventana pero al yo tener esta de la sombra de ventanas, la, la imagen negra me ayuda porque esta capa nubes al tener transparencia, ves si la tengo al 100% está como muy fuerte es como mucho el contraste, en cambio cuando lo bajo la imagen de sombra de ventana me ayuda como a, a de soporte ¿sí? un 70 y algo, 75% ahí, me, ahí sí me copo ahí me copo, yo ahí compro ¿qué crees que te di? listo fíjate cómo queda la composición ahí te diría y, sí <ríe> está terminada puede terminar acá o o, o o podemos hacer lo que en realidad se debería hacer siempre que es trabajar las sombras mi consejo para ya terminar es que cuando hagas composiciones le pongas mucha atención a las sombras en este caso nuestra imagen quiero que veas no está elegida al azar sino que las sombras del chico van de izquierda a derecha, y de abajo arriba, como que el sol, fíjate la iluminación, del sol viene así, así, y en la ventana pasa exactamente lo mismo, el sol viene así, son fotos distintas, pero se nota mucho que la luz, la dirección de la luz, es igual, el desafío del fotomontaje es entonces, que las fotos estén sacadas desde el mismo punto de vista y que tengan una iluminación parecida. Parecida, no igual, parecida. En este caso tenemos esa suerte. Lo único que deberíamos hacer es crear una capita nueva y le llamaría sombras. ¿Y qué haría con esto? Agarro mi pincel. A ver qué le pondría un tamaño más grande por ahí. Digamos que este tamaño. Y podría... Uy, ahí se me cana. Y podría pintar algunas sombras. ¿Sí? Ahora, ¿qué sombras le puedo pintar? Y bueno, ¿por qué no usamos las que hay? Y me dirás, ¿cómo que usamos las que hay? Mirá. Activo, activo lo que está oculto en esta máscara con clic derecho. Y le digo desactivar la máscara. Fíjate esta sombra del pie ahí. O sea, es recontra útil. O sea, es muy obvio que el sol viene así pega y proyecta esta sombra acá y acá. Esto a vos te da la sensación de saber de que el chico está arriba en lo alto y que es una hora del día tal y cual y bueno y toda esa historia. Entonces vamos a copiar estas sombras. Ahora, ¿cómo las voy a copiar? Muy simple, mi capa sombras voy a pintar. Fíjate, esta capa la pongo acá por encima y voy a calcar. No va a ser muy prolijo, pero fíjate cómo voy a hacer. A ver el pincel. Un pincel de mira, 33% no está mal listo, 33% de pincel 100% de dureza acá la sombra la voy a dejar todo en 100% por ahora y voy a pintar ahí tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. y acá podría pintar esto lo estoy haciendo a ojo y seguramente me dirás ¿y por qué no usas ...alguna herramienta para seleccionar... ...entonces después solamente rellenás... ...y yo te digo, sí, es una opción... ...si te sale Usala... ...no está mal... ...y acá me dirás, che, pero estás pintando... ...el pie... ...y yo te digo, sí... ...y ahí me dirás, pero estás pintando la mano... ...o sea, todo lo que nos esforzamos en hacer... ...lo estás pintando todo... ...sí, en realidad estoy calcando, chicos... ...o sea, estoy tratando de, de, de calcar... ...la sombra real del chico con esta pintura no hay problema porque después yo reorganizo las capas y esto la manda abajo y ya está queda tapada mira a ver me interesa las formas a ver listo quedaría un poquito de este lado tal vez ahí ahí podría andar listo mira qué hermosura <risa> no mira lo que voy a hacer ahora es activar de vuelta la máscara esta activo la máscara la capa de sombras la llevo por debajo de chico la había cambiado porque quería calcar y fíjate que ahora sí mira te quiero mostrar acá yo sí pareció que quedaba tapado encima de la mano pero cuando muevo la organización de las capas hacia abajo ahí quedó oculta quedó tapada mira acá de hecho podría pintar un poquito más ahí está sí no quedó tan prolijo no quedó tan prolijo mira el pie lo que es lo que parece podría arreglarlo con la goma agarro la goma siendo de dureza tamaño por ahí una cosa menos pinto por acá ahí arreglo un poquito voy restando acá también no quedó tan prolijo, no importa listo, y es la sombra de base pero qué pasa, esa sombra está como, es muy pintura es muy pintura, mira lo que voy a hacer y con esto que voy a terminar quiero que vos después continúes probando y jugando porque es para jugar los filtros filtros son Estilos artísticos y efectos especiales para darle a tus imágenes En mi caso solamente voy a usar este que se llama desenfoque Que es para desenfocar, que quede como borroso Le voy a pedir que me haga un desenfoque, este que está acá, gaussiano Cada vez que quieras borroñar algo, desenfoque gaussiano Y si querés divertirte mucho, mucho, agarra una foto tuya o de alguien, un, de una cara Y anda este de licuar, probalo y te vas a divertir muchísimo no te digo más, bueno, en este caso tengo la, la capa de sombras activa seleccionada, voy a filtro entonces, pss, vengo a desenfoque, desenfoque gaussiano, este que está acá y acá me va a preguntar, bueno, ¿cuánto desenfoque querés tener? Acordate, este de previsualizar, previsualizar te muestra cómo quedaría el resultado, ¿eh? así que ojo con esto, así que acá le muestro, aumento un poco más fíjate la sombra cómo se va haciendo difusa ¿sí? Menos cantidad, está más original eh, la pintura. Más aumento el, el radio este de píxeles acá, más difuso se hace. Creo que me convence un 12, 13, a ver, 11. Eh, sí, sí, puede andar. Sí, sí, puede andar. Sí, vamos a dejarlo en 11. Ok. Sí, vamos a darle. Ok. Buenísimo. Y para que esto tenga más sensación... Le bajamos acá la opacidad de la, de, de, de la capa. Así, tenemos acá la opacidad. La bajamos acá. Tu, tu, tu, tu, tu. Y ahí como que quedaría. Fíjate. Queda bueno, queda fachero, queda buenísimo. Esta sombra nos ayuda un montón, pero según mi ojo, mi ojo me dice, che, acá se nota, claro que los pies están como colgando, se nota la sombra, pero esto es raro porque... El cuerpo está sentado sobre el marco de la ventana. Debería ser más oscura la sombra ahí. Y yo pienso y digo. No, para cerebro, tenés razón. Así que mirá lo que voy a hacer una sombra de refuerzo. Así que esta la dejo. Le pongo general. General. Como para saber qué es la sombra general de los pies colgando. A una capita nueva. Y voy a pintar nuevamente. Eh, nuevamente. Por acá, no sé por qué no veo ahora la pintura, a ¿ver? Ah, está bien. Momento que soy lento. Quiero descubrir por qué no me está mostrando. Bueno, ah, mira, ay, Dios, sí, seré. Estaba tratando de pintar. Yo dije, bueno, yo vi un redondel y dije, bueno, ¿por qué no pinta? ¿Por qué no pinta? Porque es, un, es una goma de borrar, mira, es una goma, no es un pincel. si sí me ha pasado esto, esto muchas veces. Ahora sí, elijo pincel, ahora sí, elijo pincel. Uf. Bueno, y ahora intento pintar por acá. Sí, intento pintar por acá. Porque esto sería más oscuro en teoría. Mientras un objeto está más cerca de una pared, un piso o algo así, más oscura es la sombra. Mientras, eh, el objeto, mientras la sombra se va alejando, más difusa o clarita se hace. Esa es la idea. Si no, pone tu mano al lado de una luz y anda acercando tu mano, por ejemplo, por ejemplo pone tu mano en la mesa y, y anda levantando la mano y fíjate lo que pasa con la sombra. Se va haciendo clarita, clarita, clarita hasta que casi transparente en un punto. La sombra, ¿eh? No la mano. <ríe> bueno, acá, capa 1, esta es sombra del trasero. Sombra trasero, trasero, no, trasero no sombra sentado sombra sentado sombra sentado vamos a darle de vuelta al mismo filtro desenfoque, gaussiano lo mismo otra vez, tal vez menos cantidad de intensidad o oh, no, por ahí ¿eh? sí, sí, Sí. por ahí podrían dar. 15, ok bueno y ahí quedaría, ¿sí? el resto de acá son retoque de ajustes a ojo por ejemplo, eh, ahí no creo que no creo que esté mal. Con la herramienta de mover, por ahí movería, reposicionaría esto un poco. Ahí. Creo que acá, a ver, creo que acá... Sí, puede andar ahí, no, no, no, no está mal. Los, los ajustes después van a ser como muy puntuales y ya son detalles de cada uno. O sea, si yo me tengo que sentar ahora a decir, bueno, voy a hacer todos los... Ajustes para que se vea súper realista Bueno, tal vez me llevaría media hora más Una hora más, porque estaría pensando en No sé, que venga una luz de costado O por ahí levantar un poco más la luz O el color, pero eso ya son detalles Que con el tiempo los puedes ver y, y probar, y no son nada Del otro mundo, acá lo importante es que Hicimos, o sea, agarramos Las herramientas nuestras y las pusimos en marcha En forma, y la composición Se ve, se nota, y es clara Es totalmente clara Podríamos, si querés, hacer una sombra más De lo que es este pedacito de ventana Esto ya queda en ustedes Pero ya saben cómo se hacen Yo les mostraría cómo lo usaría Otra vez, chicos, ya en esta parte O sea, la clase terminó hace como 20 minutos, me parece Pero ya, como les digo siempre Soy como la pasta dental ¿viste? Es como que no puedo Es como que uno más, y uno más, y uno más <risa> Así que nada eh, Esto ya, los ajustes, los detalles Sombra de ventana hay un punto en que lo, los, los detalles ya están por demás en este caso yo creo que un poquito de ventana apenas por ahí esta dirección no vendría mal no, total ahí eh, rellenamos con el balde de pintura con negro sí, acá adentro saco la selección de seleccionar y fíjate que esta sombra es más durita entonces acá no le voy a poner un desenfoque como el de antes Simplemente lo que podría hacer, eh, Tengo una idea para. Voy a volver para atrás Hasta la selección Ahí, la selección Y en vez de hacer el relleno de pintura entero Probaría usar un degradado Vamos a probar acá un degra ah, degradado ¿Cómo? Acá, de negro a transparente Este, el segundo ¿sí? Cuando eligen acá la herramienta de degradado En qué tipo de degradado querés Decirle que querés Degradado lineal no de negro a blanco, sino este, de negro a transparente, es el segundo. Ahí está. Y ahora intento pintar así, a ver qué sale. Más o menos, más o menos. Vamos de nuevo. A ver ahí. Más o menos, más o menos. A ver de nuevo. se, ese, puede andar. Ahí puede andar, listo. Seleccionar, deseleccionar. Fíjate que, a ver si me alejo. Tiene otra pinta ahora. Tal vez le bajaría la opacidad de la capa acá. Le bajo el paseo un poquito para que solamente sea algo que suma y no que quiere ser protagonista. Fíjate cómo suma. ¿eh? Mira, voy a sacar las sombras para que veas la diferencia. Saco la sombra de la ventana. ¡Pum! ¡Apa! Saco la sombra del sentado, la parte ahí del, del traserín, ¡Apa! Sombra en general de los pies colgando. ¡Apa! Saco lo que es nubes. Fíjate, ¿no? Cómo todo contribuye al resultado final. Así que ahí le pongo... Eh, este de nubes Que mira, tiene opacidad en 75 Si lo subo, está como muy fuerte A mí no me gustó mucho Eso queda en cada uno Sombras en general Ahí los piecitos colgando, fíjate que está bueno Sombra sentado Buenísimo Y la sombra de la ventana Listo, hasta acá Terminaríamos con este montaje Yo te dejo la idea Y a hacer montajes propios ¿sí? Teniendo en cuenta estas herramientas por último te diría que si estas sombras las querés hacer a mano sin usar tanto el filtro que te mostré y otras cosas Tranquilamente, mira para que se acueste si se ve bien Tranquilamente podrías agarrar no sé, un pincel Y acordate que nosotros pintamos con la dureza en 100 ¿Ves? Pero si nosotros la dureza la ponemos en 19 El borde es más difuso, como lo que pasaba acá o sea que, si querés pintar una sombra a mano difusa, así como está acá, tranquilamente le bajas la dureza y ya está. Entonces, tenedlo en cuenta eso. O al revés, si tal vez pintaste una, una sombra así con los bordes bien duros y decís, uy, me gustaría modificarla. Y bueno, es tan simple como agarrar el borrador que tiene propiedades de goma y le bajás la dureza. ¿Ves? Y le borroneas el borde y fíjate cómo lo va dejando difuso. ¿Te das cuenta? O sea, puedes llegar al mismo resultado con diferentes herramientas y en diferentes momentos. Yo tranquilamente, lo que es la sombra de los pies colgando, podría haber hecho una pintura con bordes duros y después borronearlo con la goma. En ese sentido, o sea, puedes empezar por A y terminar en Z, o empezar en Z y terminar en A, o empezar en... ¿Qué está en el medio del abecedario? ¿A, B, C, D, F, G, G. No sé, ¿J? Y ir para A y después ir para X o Z. Entonces como que. No importa. Mientras tengas en claro en tu mente cómo querés que te quede o cómo tiene que ser lo más parecido posible, ya está. Bueno, estas dos las tengo que borrar. Así que las selecciono con esta herramienta. De marco y suprimir. Listo. Vamos a deseleccionar acá. Fíjate. A ver. Ahí está. Fíjate la imagen entonces.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 Espero ver este resultado como les quedó, si se les complica con algo o tienen cualquier duda me la hacen, no hay problema. Y en base a esta idea y estas herramientas ya saben cómo hacerlo. Agarran imágenes de ustedes o de internet y las empiezan como a mezclar con estas herramientas. Les repito, no, lo importante no es que quede perfecto, no existe la perfección en nada y jamás. Sino que lo, que lo importante es que hagan las cosas. No importa si sale bien o sale mal, lo importante es que salga. Y a partir de que salió, siempre van a mejorar. Siempre. Así que no se preocupen. Manos a la obra. O sea, ensuciense digitalmente. Vamos, los quiero ver. Acción, ya. Bueno, eh, me copé. <risa> bueno, Nicotecnanos Galácticos, espero que les salga este proyecto. Parece difícil, pero es más fácil de lo que parece. Así que háganlo las veces que quieran, vuelvan y háganlo. Si usan las mismas herramientas que yo, buenísimo. Si usan otras y si les sale el mismo resultado, buenísimo también. Lo importante es que encuentren su armamento de herramientas para que les salga el resultado que, usted, que ustedes estén buscando. En este caso, yo les propongo esta imagen, pero tranquilamente puede ser la que ustedes quieran. Así que listo. No hablo más. Hasta acá llegué. Ya está. Me cayó la boca. No hablo más. Si no, te tiro otra herramienta más y vas a decirme, basta de herramientas y se me fue todo el día. Y tengo que hacer cosas. Así que bueno, hasta que lo dejo, así Me callo la boca en 3, 2, 1, ya Ah, y una cosa que tenía que decirte antes No, mentira Listo, de verdad, hasta acá llegué Vamos, a probar, a ensuciarse y a hacerlo Dale, quiero ver cómo te queda Nos vemos la próxima, chao